Tiene un compañero en el secundario, boludo, que hablaba así El tipo decía algo y decía LOL No, no, no No, era... decía LOL y decía... Decía LOL Boludo, qué estúpido Decía Rolf ¿Te acordás de Rolf? Era Rolf igual Rolf. sí, pero el Mogólico decía Rolf Y decía... Rolf. Yo cuando dije, ¿qué? Era lo del perro, ¿no? ¿Quién era Rolf? O Ro, Ro, no me acuerdo. Es Rolf Mavo. Pero no Rolf. Después decía... Ah, y después te decía... ponle, no sé Y la profesora me llamó para ir a rendir oral y le dije que no había estudiado. Y así es esto, mirá. Ponle, te decía... Y le dije que no estudié. Xiaoming. <ríe> no, no, no, no. No, no, o no. Sea, que la de... los miró. que lo. eh, la gente... Ya no empezamos, tipo, eso quedó. No. <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder! ¡Me mataste Oy. hoy! Ay, ¡Qué onda gente! ¡Cómo están! Ay, Creo que saqué un águila del pecho, boludo uh, uh, Uy, ¡Hola, hola, hola Jessy, ay, hijo, Jessy! ¿Cómo anda? No porr, anda a cagar. ¡Pateale la silla! <risa> <risa> ¡Oh, ¡La puta que te parió! ¡Pará! Le pateó a Me voy a llevar esto, crema para el café y... No, en serio decía, qué pelotudo por dios boludo. LOL ¡Shawmin! <risa> Voy a... Ah... Ya, ya, o oh, mi... No estás por tener que volver al centro comercial, ¿verdad? Yo que tú, no. Bueno, si tienes que irme, no llego transmito de transmisor y este mapa. Muchas gracias, viejo. Repiá viejo. Oh, sí. Mene, te deseo lo mejor. Arre. <risa> Para mí es de esos que tipo saltás y entras justo el y lo come al viejo. Ah. ¿El, ah. el, el pelito eh. ahí. Ahora era un enano, ¿viste? <risa> <risa> Se transformó. ¿Qué <risa> <risa> nero? Recuerde <risa> el VL de 8 de la mañana no y media de la noche. Es una azotea, sí. Chef Frankie, re boludo. Tipo, media pela. Uy, ese. ¿Qué onda, Chef? ¿Qué me va a pegar? Onda, va a pegar? Ah, no. Has visto a mi mujer, Natalie, y debería estar aquí. Mira, eh, no la vi, pero bueno. No, no le pegué, boludo. Mira cómo corre Chef, boludo. Se cagó en los pantalones. Chef the killer. Ay. <ríe> Una pelota. Oh, Porque es? esto está auspiciado por. ¡Ahí está Natalie! Tiene la pelota. ¿Qué onda, Nathalie? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, puta? la vieja? Sí. ¡No! Se cayó como una papa boludo Con <risa> las patitas para arriba Uy. Típica caída de la vieja Uy me estoy como tomando café boludo Típica vieja una... dinosaurio Eso es demasiado peligroso <risa> esto Se, me se ha muerto <risa> Se ha muerto Superviel <risa> se comprende a diferentes segundas Personalidades Ah O sea puede ser diferente Es buena idea escoltar a todos como puedas en la sala de seguridad Ok Ay que hijo de ¿Cómo puta hago? boludo ¿Dar? ¿Dar qué? Dar es dar bueno, bueno. <risa> Y nomás vamos por la pentaca viejo <risa> Uy, Jeff Y Jeff también va a comer ¿Qué anda oh, Se, se caían <risa> no. como Ah, era marido y mujer Y sí, no dejará de que te vayas a Te alejas de nuevo y te rompo la boca escuchaste <risa> <risa> Tiene tenía palo de golpe viejo todavía ¿Viste? Le empezaba a pegar a Natalie, boludo <risa> ah, ah, El viejo se fracturó el, el viejo tiene pinta de, de, de taxista Oh, no. <risa> ay, el tipo ay, dominó, boludo. Pero... ¡Claro! <risa> ¿Vamos? Vale, vale. ¿podías cortar ya con el aire de reencuentro? Aquí no estamos a salvo, pero conozco un lugar vamos a hacer eso, de Seguidme. ¡Ay! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, boludo! Los estamos haciendo correr a los dos viejos que van a morir de una fisoma <risa> pulmonar, boludo. Vengan. Vení, jefe. ¡Uy, no, no! Uy, que si sale de madre, <risas> yo sabía que lo mío no era el fútbol. Anda a buscarla, Natal. Dale, Natal. Uy, le saqué vida, Natal, y le hice caer. <risas> me acabo de dar cuenta, boludo. Muchas gracias, viejo. ¿Tenés la tarjeta de lancés para ir a cobrar? Ar... Perfecto, escolta completada. Yeah. Me voy a la mierda. Ahora me voy a matar zombies. Nivel. Vamos, subí nivel. Yeah. Vida. ¿Y qué más? <ríe> me gusta porque el eh... juego todo te lo pone bien grande en el centro. Uf, que, mira flaco, tenés más vida ahora. ¿Entendés? <ríe> y te pega el juego. Eh. Listo, Arti. Vamos uh, para. Me... No se cómo ponga... Uy, no, qué sé. Uh. Un juego Marique? de Play 1 que me hacía cagar todo era el de Alien. Uh, ¿Quién me llama, boludo? Eh, aquí, no tengo... ¿puedes subirme? Si sí, déjame explicar la posición, en centro comercial, quiero que sepa qué estás haciendo. Bueno, viejo, déjame, déjame agarrar cosas, boludo. <risa> que hinchabuevo viejo, boludo. ¿Quién atiende? Me voy a llevar esto. Si, sí, boludo. ¿Sabes por qué? Porque a mí me voy a decir: Yo con el tacho. ¡Oh, con la televisión! ¡Uy, qué? ¡Oh, qué pesado! Oh. ¿Qué? No me interrumpo, boludo. <risa> ¡Me caga pende! Tenemos una ocasión. Corta. Justo lo tenemos encontrado para desplazar. Hay un montón de temas, hay restaurantes, timbres. Viene al mapa para encontrar los lavabos. Es un centro muy grande, así que seguramente. Y sí, sí ese lavabo. Me corté el viejo ahora, boludo. No me dejo leer. Esta es la parte de pintura del lavabo. Arrete en una parte de pintura. Para, para. Para. ¡Uy, qué oh, pesado! ¡Rompele la cabeza! Frank, estás ahí, soy Otis. Sí, ya sé. Dice que eres periodista, ¿no? He estado mirando los monitores y tengo información que puede interesarte. Hay un, hay un joven vagabundeando, vagabundeando en Para Desplaza. Lleva una cámara como tú. Supongo que también es fotógrafo. Hacer fotos en un momento así estáis los dos locos. Ok, escena. Harry... Harry... <ríe> Harry. ¿Cómo era, cómo era? Harry... <ríe> <ríe> <ríe> Mira cómo está ese ojete, papá. <ríe> Frank escuchaba eso. <ríe> Uy, le va a partir el matafuego, ¿viste? Abrió la puerta y salía la gorda y se le <ríe> la, la, la rubia. Ah, era yo, Natalie! <ríe> ¡Uh! <ríe> Ah. ¡Bang! ¡Le me disparaba igual, <risa> <risa> ¡Ay, perdón! perdón ¡Me cagué todo, boluda! ¡Me todo! ¡Me cagué todo! ¡Ay! Oh. Oh. se rompió! <risa> ¡Fractura expuesta de tibia! <risa> Voy boludo! <risa> ¡La renga, loco! <risa> ¡Dame tu <risa> arma, eh! Vamos, te has hecho bien, boludo, que así fue como empezó <risa> Death Racing, porn, <risa> Version <risa> Bonita. Pebeta. Este de es pebeta. Pebeta. Pebeta. Y he cubierto a guerra. Oye, eh. no aguanta, Iron Man de carne. He cubierto a guerra, boludo. ¿Qué hacía foto? Pornos Soy tú una porno. Me <risa> disparaba sin querer. A, ¡A mi pierna ¡No, no! Me en el pie. ¿Qué? No, no. nice sí, creo que me acabo de disparar. Oh, sos un pelotudo bárbaro. bárbaro. viste en Sky cuando cuando chabón se guarda la, el arma y se cae un tiro en los huevos como 30 veces? <risa> Esa que es en la. En la 4. Sí, sí, ¿En la 4? Sí, en la 4. La de Sky Movie. Nuevo caso, nuevo desarrollo. No entendí una mierda. No, ah, vamos a matar a vamos, todo. Si te queda duda, pibe, todo derecho. Oh, Otra vez, Otis, boludo. ¡Qué pesado! Ay, qué pena. Bueno. Uy. Uy, re incómodo de con esto, boludo. Bueno, tengo que ayudar a alguien, supuestamente. O algo así. Oh, no, no, no, no. Hey, Rompe el video, Neverland. ¿también? Hola. Oh, soy peluche. Viste que, que te dicen, no, pasa que tenés que tener 19.500.000 créditos para llevarte ¿No? <risa> una tacita. Bueno. <risa> qué buena onda, boludo. Bueno, sí, por no no de bailar de el pelotudo. Tío. Tío. Te parece que es un momento. Ratadisco. La... Ratadisco. No, no, no, no sabía que se le decía así el frisbee. A ah, frisbee. Historia yo... de agua, boludo. ¿Pero qué son estas armas? Bueno, acá me mojé. Mal de este. Pasa que este es como el lugar donde vas y retirás los <risa> premios. <risa> <risa> <risa> Uy, ¿quién es esto? Paris Hilton. <risa> <risa> boludo, jodeme que... No. A ver, para. Disparale a... Boludo, me lo estás jodiendo. Uy. Agua, ah, bueno, no, arre. Boludo, no puedo creer que una zona armosables, boludo. ¡Rompele la cabeza de un fierrazo! come uh oh, quedó todo el. Ya estaba listo. Voy a seguir la flecha. La flechuski. Movi... Anda, movilando. Movilando. <risa> Mago. Uy, boludo, se la doy. ese es fantasma, boludo. Uf, toma. La Comic <risa> <risa> <Tenim aquel risa> ah, Con, carne. Iba por la Comic Con así, boludo. pero te imaginas, Uy, le sacó una mano. <risa> ¿Qué onda, boludo? Oh, me la... Es mía. ¡No, ahora oh, es mía! Es ah. mi mano. ¿Vanirá no. que el chabón en la Comic Con empezó a repartir, <risa> repartir, <risa> repartir <risa> en serio, palazos? Se, llegaba el chabón con un tubo de plástico. Vamos, boludo, Arcando. Moviland, Moviland, todos a jugar. Con Moviland, Movieland, te divertirás. ¿Vos uh, me razón eso? Júpiter, Júpiter, entré... todos a jugar. Ah, es un lugar aparte, boludo. Este es el Cinemarket. <risa> el cine Rayadisco, boludo. ¿Qué nombre es la puta que te parió? No puede entrar con bebidas que no compren el establecimiento. Eh, no me rompa no... los huevos. Yo entraba eso... siempre, boludo. Pero eso es un debate. Vos vas romper... a vas a ver la peli acá y te cobran un huevo, boludo. Nah, sí, no, no, nah, no. Un... No, sí, sí, la verdad que sí. Magnet Chicle. El que tenemos cerca, sí. Ay, boludo, qué rico de ser. No, esta mierda, Te rompo. Eso comí esto. Otis. Ya sé. Ah, bueno. RG, boludo. ¿Qué de qué, boludo? Foto. Oh, ya está. Otis, dale. No me enche de las bolas. Oh, sí, huevo. Pero ya, boludo. No ¿Te das cuenta, cuenta que hasta ahora veníamos jugando juegos donde siempre tenés al pesado, boludo? Sí, boludo. Dios mío. Sale. Ah. Porra. Uy, uy, uy, uy. ¿Qué querés, no Otis? ¿Qué? ¿Qué? ¡No Te me llamo... interrumpas! ¡Pero agarramos huevo! Te llamaba para decirte suerte. ¿verdad? <risa> ¿Me querés, bebé? Ya está. No me rompas las bolas, boludo. Pongo también fotógrafo. ¡Ya sé! ¡Ah! ¿Te llamas para decirlo? ¡Siete mismo? veces me lo dijiste, Otis! ¡No me rompas las bolas! ¡68 horas, boludo! Tiene alto Alzheimer, ¿o? El chabón no, llamaba, no. cortaba y decía no oh, lo voy a llamar porque tengo algo para decirle llamaba ¿no? Para decir lo mismo, <risa> boludo Re problema <risa> yo parece que te pierdes. Sí, pero ¿dónde toca ir? A ver, acá... Ah, toca ir al parque, boludo Está, está... Leisure Park Yo entendí, yo entendí, boludo Uy... ¡Ah! Ah, ¿quién quiere abrir la puerta cuando puedes romper el vidrio? Uy, boludo, es enorme el mapa este otra vez No, eh... Posta me tiene barto, boludo. No puedes tirar el celular al agua. Si era así, Merotis, boludo. Bueno, ok, Otis, listo, ¿qué crees que haga? Ya está, no me rompa las bolas. Hay un zombie comiendo, boludo, ¿Qué es el parque centenario, boludo? Esto? <risa> <risa> ya está, boludo. Tuve una pistola. Igual esto no lo entiendo, pero bueno. No, no lo entiendo. Aparte, el chabón hacía así. Tipo, ya estaba en el agua, flaco, ¿qué te quejas? Es americano parque ¿Eh? <risa> <risa> Lindo porrazo <risa> No, yo tengo <era> un zombi <risa> sí, está lleno Cállate de zombi, ja. está, está lleno, está lleno de los flogas ¿Estás saludando eso, eh, es Palermo? ¿Cómo era? ¿El, el Palermo? Eh, la plaza, eh, la de Palermo eh, La que está ahí en Maldonado adelante eh, Dicen que a la noche hay travestis ah Los famosos bosques de Palermo. Eso, los bosques de Palermo. No son los bosques de Palermo, boludo. Pero sí. día, oh, día de día, La salida de la cómica mujer ¿eh, otra vez. <risa> ¿Dónde está Cumbio? Salí, no, salí, no. ¡Salgan, salgan, déjenme no, pasar! No. Ahí voy, ahí voy, Cumbio. <risa> <risa> bueno. Pensar que esa chica tuvo una película. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡La máscara! <risa> ¡Oh! mueve la mierda, loco! ¡Aparte el chorro ¡Mira se... la, la máscara, es muy no. bueno! ¡Hola Luis! ¡Eh! ¡Carlitos! ¿Qué te pasó? ¿Por qué te volviste malo? ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Bruce Williams! ¡Ah! ¡Buluto! El... No. ¡Samuel Jackson. ¡No! ¡No! ¡Buluto durado! Qué, ¡Qué es la máscara! Bro? ¡Uh! ¡Pará! ¡Es un sorete Luis! Che, ¿por qué le digo Luis y la Carlita? Me encanta como tengo la máscara, yo me eh, voy a como flaco Che, ¿estás bien? Arre. ¿Soy un juguete? ¡No! ¡Eres un juguete! Okay, we'll Okay, y voló. <risa> Nunca disparó a nadie, ¿no? Era cubrió, cubrió guerras, boludo. ¿Qué cub sí, cubrió. Desde la casa la cubrió, boludo. La relataba de. de ¿Y cómo cuando me acerque? le tenés que disparar, Frank? <risa> Ay, Dios mío, anda con Exactamente. Pero si no puedes hacerlo, mantén ocupado, Matar algo más a ocupado, quedando balas y no te metas en problemas. O sea. Dale, Frank. Dale, flaco, mueve el culo, viejo. ¿Se recarga, flaco? A Empecé a disparar, ok. Viste, apenas arrancaba y yo lo mataba. a <risa> tomo el Jackson. ¡Ah, <risa> <risa> oh, Te dije que me cumplió. ¡Ah, tengo que llegar ahí! Intenta llegar <risa> ahí. Uno, <risa> dos, <risa> tres. <risa> <risa> ¡Ahí voy! <risa> <risa> ¡Para que me pese la cabeza! Ok. Pará, pará, pará. Ok, gente, nos vemos en el próximo capítulo. Chau gente, uy uy se te quedado de tiro, ¿Saben? vengo ya volvemos a agarre